Es un gusto el día de hoy estar aquí con ustedes Nos encontramos en la Plaza de los Fundadores de la Ciudad de León Y queremos hacerles una invitación muy cordial A que nos visiten en nuestras páginas de Semanario Gaudium Porque tenemos una edición especial Hablando de la Semana Santa y de todo lo que vamos a vivir Visitaremos el Domingo de Ramos, el Jueves Crismal, la Misa de la Cena del Señor, el Día Crucis, la Adoración de la Cruz, la Vigilia Pascual y finalmente la Misa de Resurrección. Además nos invitamos a comprar la edición impresa de Seminario Gaudium porque tenemos varias catequesis escritas por sacerdotes especialistas de nuestra diócesis donde nos hablan de cada uno de estos eventos Así que tienen la oportunidad de usar el semanario como medio de guiar sus reflexiones y para que encuentren un crecimiento espiritual en cada uno de estos eventos. Amigos de Semanario Gaudium, es un gusto el día de hoy estar en este recinto maravilloso de la Catedral Basílica de León, con estas arcadas de Luis Long. Y el día de hoy estoy aquí con mi amigo Lino, Lino Carmona Murillo eh, Lino, la persona, las, el pueblo, eh, ¿cómo está viviendo este Domingo de Ramos ahora que ya podemos hacerlo abiertamente de manera presencial? Bueno, mira, pues ya hoy, hoy vimos todo el cambio total a los años anteriores. Y desde anoche que se hizo la, de, la misa también de vigilia, ya estuvo muy concurrido. Hoy por la mañana también en las misas que se están celebrando, ha estado muy concurrido, ya la gente muy abierta, siempre con su ramo, incluso mucha gente preparándose para las festividades de, que vienen en esta próxima semana. ¿Cómo vive el pueblo esta Semana Santa? Esperamos... Eh... ¿Que sigue igual que antes? ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo lo has visto tú en el contexto aquí de la catedral? Fíjate que yo, eh, esta temporada, yo los he visto con una preparación como más espiritual. Como que sí, eh, todas las personas que en los, años, en los años de la pandemia fallecieron, mucha gente ah, ha vuelto y, y se ha vuelto un poquito más espiritual, más sencilla. Eh, pues todo con el fin de... de de servir a Dios, ¿verdad? ¿Lo viste más concurrido? En, eh, ayer y hoy eh, sí, estamos más concurridos de gente ya. Porque anteriormente, pues, eh, tú también lo viviste. Como estuvo toda la semana aquí, casi estuvimos semivacíos. Incluso, pues, llegamos hasta tener las puertas cerradas para que no se... De acuerdo a las disposiciones que nos daba la Secretaría de Salud. ¿verdad? Claro, Recuerdo esas escenas de la gente eh, detrás de la puerta del pórtico de catedral con su ramo, eh, pues expresando esa tristeza de no poder entrar para eh, celebrar de manera presencial esto. Eh, viene ya la Semana Santa, el jueves crismal obviamente es una celebración muy importante. ¿Qué esperas tú eh, desde tu fe? Eh, ¿Cómo se vivirá esta Semana Santa? Fíjate que eh, estas ocasiones, nosotros como miembros aquí de, las, de los apostolados, eh, hemos estado invitando a mucha gente y sí se ha, ha tenido buena respuesta. Mucha gente nos viene, y nos pregunta qué días van a ser los, todos los oficios. Incluso este martes se incluyó una misa para los enfermos. Igual a la traiga, las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, a las 12 del día, perdón. 12 del día, perdón. 12 del día, 12 del día que, que se va a hacer también la, la, la unción también a los enfermos, que la gente que los traiga como, como pueda, ¿verdad? porque hay personas que sí están... Eh, incapacitados para vivir, pero esa invitación está, no está haciendo el Padre. Amigos, pues por el día de hoy hemos terminado, eh, ya concluyó la celebración del Domingo de Ramos. Recuerden que a lo largo de esta semana iremos subiendo por segmentos esta Ruta de Fe, porque en esta ocasión vamos a tratar de llevarles a ustedes todas las celebraciones de la Semana Santa. Sigan con nosotros, nos vemos el próximo jueves.